Domingo Guas. Eh, le damos los buenos días y las buenas tardes. Gracias, eh, doctora, por recibirnos a través eh, de estos sistemas que hemos tenido que adaptarnos hoy en día en esta nueva covianidad. información de primera mano de sobre todo de todas las medidas que está, está asumiendo que en nuestra casa de altos estudio. Buenas tardes. ¿Me escucha, maestra? Sí, sí, estoy? perfecto. Ok, muy bien. Sí, eh, eh, doctora, eh, eh, bueno, eh, bueno, bueno. Eh, dime, usted como, Roberto. Usted como, ¿Usted como rectora, rectora, rectora de la universidad de la y, y que, le que le ha tocado esta pandemia, pandemia algo que realmente no, no, teníamos, no teníamos previsto, eh, eh, eh, eh, en estos días, ¿cómo, cómo ha sido eh, eh, este, esta, este proceso en, este, en esta universidad que es la que eh, aglomera la mayor cantidad de estudiantes eh, a nivel nacional, incluso de, de Latinoamérica, una de las universidades con mayor cantidad eh, de matrícula estudiantil? ¿Cómo ha sido este proceso y cómo ha golpeado la, los diferentes recintos universitarios en todo el país? Bueno, todas las crisis traen cambios y traen innovaciones, obviamente que hay que enfrentar todo lo que tiene que ver con lo que es, sobre todo, la salud de los universitarios. Al llegar esta pandemia, lo primero que hicimos fue a, a, a trabajar con, lo, con un equipo de psicólogos, porque quédate en casa, es muy fácil decirlo, pero usted en casa sí. necesita... Ciertas orientaciones con los hijos, la esposa, la familia, porque ya es una nue un nuevo comportamiento humano que tenemos. Nosotros creamos eh, lo que fue el portal psicológico para darle apoyo a todos los universitarios, pero al ver que no se podía conseguir el, la, la, la, la prueba del covid hicimos un acuerdo con los laboratorios de referencia, nosotros pagando por la universidad para todos los profesores, es decir, la familia universitaria completa que se viera afectada por esta pandemia, porque ese es el gran compromiso social que tiene nuestra universidad. Y comenzamos a trabajar esto que se llama, eh, este gel desinfectante, no sé si ustedes lo pueden ver ahí, Sí, es un material eh, de desinfección que lo, lo, se ha fabricado aquí en los laboratorios de la Facultad de Ciencias, los laboratorios de química, y comenzamos a trabajar para distribuirlo en el Sistema Nacional de Salud. Conjuntamente con ellos, nosotros eh, le entregamos mil galones y luego 500 galones más. Es el que se está utilizando en todo el país, en los hospitales, en los laboratorios, en las distintas áreas que se necesita desinfección, pero también nosotros rápidamente eh, trabajamos, estas, estas mascarillas eh, son eh, plásticas especiales también para el área de salud y la hemos de, ido distribuyendo en los distintos hospitales que tiene la República Dominicana, todo esto ha sido un apoyo desde la universidad eso ha sido Gratuito, una donación que la universidad ha hecho para, le ha hecho al país. Hemos estado también fabricando estas mascarillas que es la Facultad de Artes que hizo los diseños. Es un material muy especial porque esta tela se mandaron a, a comprar a Colombia para venir aquí, traerla porque es una mascarilla eh, muy especial para los universitarios y las universitarias hemos tratado también eh, entregando algunas al sector público, pero eh, eh, hemos doctora una hecho pregunta, un gran trabajo, sí, eh, es, esas mascarillas se estarán eh, entregando eh, a, a los estudiantes a medida que comience a reactivarse el proceso ya físico de las clases, eh, sí, bueno nosotros tenemos aquí en la inscritos 206 mil alumnos tenemos 29.599 secciones y 6.680 secciones solo de prácticas de laboratorios. Hemos estado trabajando, diciéndole a, a la familia universitaria que poco a poco hemos ido viniendo de a poco aquí en la universidad para mantener los servicios más elementales abiertos con todas las precauciones necesarias. Se le ha entregado... Eh, de, estas de estas mascarillas, mascarillas quirúrgicas, eh, de este desinfectante, el gel desinfectante que nosotros también tenemos, un túnel y si es necesario guante y si es necesario para los laboratorios de esta también. Es decir, que tenemos una alta preocupación para preservar la salud de la familia universitaria. Eh, nosotros también hemos estado trabajando la parte de educación virtual, estamos en un 85% ya de finalización de todos los cursos de la universidad, que como les digo, todo aquí es mucho, Son, nosotros tenemos 25,599 secciones de estudiantes. Ya hemos, teni, tenemos 13,280 secciones o lo que se llaman aulas a través de Moodle con Team que es lo que hemos estado trabajando, hemos tenido contacto con más del 85% de nuestros alumnos y aproximadamente un 90-95% de nuestros profesores eh, han estado trabajando desde el inicio de la pandemia con los alumnos. Es decir, que no se han quedado solos y hemos continuado el trabajo. Y ese restante por ciento, maestra, ¿qué va a pasar con ellos? Con los que no han podido conectarse porque no tengan internet, o los que no han podido recibir los laboratorios, ¿qué va a pasar? Y ahí mismo, ¿qué enseñanza le ha dejado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo el epidemia del COVID-19? Si sí, nosotros, tú sabes que somos una universidad de dos semestres en el año. Así nosotros es, más el tiempo, verano. Sí, pero que el verano ahora mismo no se va a poder impartir, pero que nosotros... Eh, podemos, tenemos tiempo para reponer o, o terminar o recomenzar eh, todo lo que tiene que ver con la docencia presencial si es necesario eh, ya todos los que han terminado van a presentar sus calificaciones es más los que no han tenido contacto hemos hecho todo lo posible por eh, trabajar con sus correos y los profesores ponerse en contacto también porque nosotros en julio es que vamos a dar una parte presencial dos o tres semanas para finalizar el semestre, con lo que falten, que no hayan podido tener el contacto con el maestro, o por una por varias razones. Los muchachos no tienen equipo. Saben ustedes que nuestros alumnos, la mayoría son de liceo, uh -huh. vienen de, de pueblos, de sí. lomas, de montaña, de todo el país. A veces los alumnos me dicen que no pueden conectarse porque no tienen equipo inteligente, aparato inteligente, pero también ellos tienen eh, la situación de que no tienen el equipo, pero tampoco tienen internet, porque donde viven le es muy difícil conectarse así con el profesor que no se le caiga la llamada o, o la conexión. Y también eh, tienen los alumnos que que eh, se le va la energía eléctrica también, es decir, que hay muchos inconvenientes que se han ido presentando, pero nosotros todo eso lo salvamos en las semanas que haya que dar presencial conjuntamente con las prácticas como es medicina, como es ciencia, como es las, son las ingenierías, que son áreas que requieren eh, de, de, de laboratorios. Sí, y también sí, estamos haciendo ahora mismo un proceso de higienización en toda la universidad. En, ya vino obras públicas y nos hizo también una desinfección y todo lo que ha faltado, como el lavado de las calles, todo eso, está aquí el, el, el, la alcaldía del Distrito Nacional dándonos todo ese apoyo. Eh, con relación a, a lo que es la educación virtual, creo que ha sido una de las enseñanzas más grandes que nos ha dado el covid porque todo el mundo ha tenido que agarrar su computadora. ¿la? Se le ha dado tutoriales virtuales a todos los profesores. Se le ha apoyado, se le ha ayudado para que eh, la universidad, los universitarios, vaya, que no se queden atrás. ¿Pudiera Doctora, ser entonces como de... resultado de todo este proceso que algunas carreras se realicen totalmente virtual en nuestro país? ¿A partir de ahora? Eso es muy posible. Por ejemplo... Yo le decía aquí al vicerrector docente que nosotros debemos proponernos que por lo menos el 50% sea virtual. ¿Por qué? Más seguridad para los alumnos porque no tienen que moverse, ni ellos ni el profesor. Donde está Así es. Eh, también más economía para la misma universidad que no tiene que, que, que, que tener un bebé que tener un área. Que tener, o sea, eso para la, la asistencia del profesor. Pero uh -huh. también... Nosotros podemos tener con un aula y podemos tener menos alumnos por aula porque podemos disponer de más aulas físicas. Todo eso nos puede ayudar y también nos va a ayudar porque la capacitación del profesor tiene que ser permanente. Nosotros tenemos una muy buena plataforma donde los profesores quizás en el momento no lo poníamos en práctica porque no lo veíamos como una necesidad, pero ahora sí. Es decir, que el COVID ha dejado enseñanzas, cambios, que son muy positivos para todo y nosotros tenemos que asimilarlo porque esto se va a quedar con nosotros mucho tiempo. ¿sí? Así es, doctora, hablando, hablando precisamente de eso tienen por obligación de las prácticas específicamente los casos de laboratorios regresar eh, al campus universitario de qué porcentaje basándonos en números estamos hablando y si a usted le ha llegado eh, casos registrados de docentes universitarios o cualquier personal parte de la familia universitaria que se haya visto afectado de manera directa con esta enfermedad los que se han afectado de manera directa gran parte ha estado en San Francisco, nosotros le hemos dado la asistencia necesaria, la universidad le ha cubierto todo, el más mínimo de los gastos, no hemos permitido que, que, que ningún profesor o empleado que tenga o estudiante es nuestro, porque nosotros en esta gestión le entregamos a, a un, más de un 85% la tarjeta de SENASA, de lo, sí. A los estudiantes. Entonces, eso fue una actividad que le permitió a los estudiantes que cualquier, pudieran tener eh, cualquier tipo de, eh, que pudieran pensar que lo tenían, todo se lo cubría, ¿ves? O sea que todos los alumnos nuestros casi estaban protegidos con, contra el COVID por esa situación. Con relación a la cantidad, te digo que tenemos solo de laboratorio 6.680 secciones, es decir, no estudiantes, sino secciones, porque aquí todo es mucho. Entonces, eso es lo que nosotros estamos trabajando más directamente para el distanciamiento, eh, para la protección. Hay un protocolo que ellos deben eh, seguir para poder entrar a los laboratorios. Eh, es decir, que nosotros entonces... Estamos trabajando, si son muchos los alumnos, los dividimos en varios grupos. No es mucho tiempo porque serían dos o tres semanas para, solo para finalizar ya todo lo que es la práctica. Pero hay una cosa segura, que el estu nuestros estudiantes, nuestros alumnos, no perderán ni el semestre que estamos ni el que viene. Eso es garantizado porque ya nosotros tenemos todos los planes para hacerlo. También estamos trabajando para que no haya multitudes eh, las investiduras virtuales. Nosotros vamos a hacer las investiduras desde aquí a través de una plataforma donde veamos a todos los alumnos y hagan el juramento para que eso también nos permite la prevención. Con acto reducido. Sí, pero a todos. Todos van a estar conectados. Y nosotros los vamos a, a trabajar igual que si fuera, eh, que si fuera presencial. Le sí. vamos a entregar también sus títulos y todo eso para que porque son de los cambios que ha traído el COVID. Y modernización, ¿verdad? Una, inquiet una inquietud que eh, el año pasado, septiembre del año pasado, usted estuvo eh, en los Estados Unidos a propósito de una solicitud que la diáspora, eh, eh, principalmente en la ciudad de Nueva York, ha estado solicitando, que es una extensión eh, de la UASA para que los estudiantes que quieran eh, cursar carrera de una forma u otra puedan eh, hacerlo desde... Eh, la ciudad de Nueva York eh, ¿en qué va a ser proyecto? Y, y, y si esto ha afectado obviamente eh, la ciudad de Nueva York que ha sido eh, epicentro ¿no? de este fatal virus el COVID-19 ¿en qué va a ser proyecto para esa diáspora y esos estudiantes que están ansiosos de, de cursar una carrera universitaria a través de la, de la extensión de la UAS eso es cierto eso es un compromiso que todavía no se ha materializado pero que sí se va a materializar Tan pronto se normalice todo, ya nosotros teníamos un, un acuerdo con una universidad eh, norteamericana para, eh, a través de ese acuerdo, eh, y impartir la docencia los fines de semana y hacer los contactos con, con los dominicanos en los Estados Unidos para maestrías y otras a través de la virtualidad. Creo que ahora, como todo el mundo aquí es experto en virtualidad, será mucho más fácil hacer ese trabajo y los contactos y apoyar a todos los dominicanos y dominicanas que están en los Estados Unidos, que han tenido que irse aunque no quieran, porque eso es sobrevivencia y nosotros tenemos que apoyar. Pueden contar con Ahora, eso. ha iniciado la primera fase de reintegración de todo el personal administrativo. Cuéntenos en resumen es, eh, cuáles, cuáles son las medidas que se han tomado y cuándo entonces se iniciará la segunda fase. Y sobre el túnel sanizante que usted hablaba, está ya casi listo, mañana estará funcionando, solo le falta la parte eléctrica, me informa ah, nuestro <risa> querido director Miguel Medina, que está en sintonía con nosotros. Le mandamos un abrazo. ¿Verdad? ¿Cómo fue, Roberto? Digo yo que Digo esas yo imágenes, eh, tenemos ahí una foto que no enviaste del centro eh, regional de aquí de San Francisco, eh, que ya se está eh, eh, condicionando para que las personas pasen por este túnel sanitizen, como se conoce, o un, un túnel higienizante, para evitar ¿no? que las personas que, que porten o que tengan el virus en su ropa o en su pelo y eso, pues. Son medidas preventivas. Sí. Son medidas preventivas para. Y darle la seguridad, la confianza a, a nuestros empleados y empleadas de que eh, van a estar protegidos de, de esta enfermedad tan fatal, ¿no? Pero nosotros, como les decía al principio, hemos tomado todo lo que es el protocolo de la OMS y del Ministerio de Salud también. Aquí se le pone manitas limpias, se le toma la temperatura antes de entrar al área de su trabajo. Eh, se le da unos guantes si es necesario utilización de guantes. Deben tener sus, sus mascarillas y pasan por el túnel y el túnel lo que hace es que higieniza todo lo que es por fuera. Pero eso Opa. lo tenemos en los, todos los distintos recintos, centros y subcentros de la universidad. Eh, ¿Por qué... Nos ha cogido un poco la hora porque fue el miércoles que abrieron las ferreterías y, ah. y nosotros entonces rápidamente convocamos el fin de semana a todos los recintos, centros y subcentros para hacer entrega del túnel con todos sus materiales para que lo almaran allá, porque es hecho en la UAS ese túnel. Eh, la sí. Facultad de Ingeniería y Arquitectura es quien ha diseñado este túnel eh, porque era mucho más rápido que pedirlo fuera para hacerlo fuera y este es, es con un material eh, que no es cloro. Atento que el presidente de la Asociación Dominicana de Rectores Universidades, el sacerdote Alfredo de la Cruz valdera precisó una baja en la matrícula entre un 15 y un 40%. Entonces, yo quisiera saber si de parte de ustedes habrá algún tipo de programas estratégicos y quizás en eh, sentido de la motivación para que los estudiantes eh, puedan seguir estudiando, o sea, se motiven por lo menos a inscribir las asignaturas correspondientes al próximo semestre. Yo pienso que ahora tendremos más que antes, porque eh, primero que esta es una excelente universidad, solo el que no la ha probado no sabe lo buena que es, ¿verdad? Eh, pero eh, nosotros aquí tenemos 206 mil alumnos, casi un 40% de la educación superior de la República Dominicana y aquí le, eh, nosotros vamos a hacer las inscripciones de los alumnos que salen del bachillerato provisional con los documentos que tengan para que cuando termine una prueba que le van a dar, entonces ya, pero que no se queden fuera de la universidad. Y todas pero, las facilidades que se han dado siempre la van a tener nuestros alumnos. Doctora, Salud. me preguntan por internet aquí, eh, por WhatsApp, sobre el pago del semestre. Que, ¿Qué va a pasar? Bueno, son como 300 pesos cada semestre, tú sabes, eso es un pequeño aportico que hacen los alumnos a la universidad, yo creo que, pero el que no lo tenga aún se le da un crédito, o sea, no, no es que no se va a inscribir, se puede inscribir, porque hay quizás personas que, que no lo puedan tener, aunque uno no lo crea, Sí. Eh, por lo que las puertas están abiertas y usted lo que tiene que decir, cuál es el problema que usted tiene, porque nosotros estamos para dar un servicio social a la República Dominicana y eso es indiscutible y lo vamos a hacer cada día más con mayor calidad. Doctora, sabemos que tiempo contado y no queremos usar, pero hay una pregunta ya para finalizar que hace un televidente. Eh, es sobre, no sé si usted tiene el conocimiento del local que hace muchos años en la Avenida Libertad se le fue prestado... A, a, a la universidad para que comenzara ¿no? a impartir las clases y ya luego se hizo la ciudad universitaria, que es el centro regional nordeste, que lo hizo entre el gobierno de doctor Leonel Fernández y de polito Mejía. Y, y, y me dicen que ese local pertenece a los, eh, a los padres eh, Paules y que ellos eh, están diciendo que necesitan nuevamente ese local y que la universidad todavía a esta altura no se lo ha devuelto. Me refiero al local que está en la Avenida Libertad, esquina Ingeniero Guzmán Abreu, aquí en la ciudad de San Francisco de Macorís. ¿Qué, ¿Qué conocimiento usted tiene de eso? Y si ese terreno, ese local, se lo van a devolver a los padres paules. Bueno, el señor director general de la ciudad de San Francisco, UAS, San Francisco de Macorís, ha estado tratando esa situación, pero obviamente que siempre ha estado prestado, si ya nosotros entendemos que con una, con una relación que hemos tenido eh, tan fuerte con, con, con esa sociedad, eh, tenemos que ponernos de acuerdo. Es lo que yo entiendo. Que debemos ponernos de acuerdo para que haya un entendimiento entre las partes. Porque ambas somos sociales de la, del país. O sea, ambas estamos brindando un servicio social al país y vamos a ponernos de acuerdo y ahora las relaciones quedarán mucho más fuertes después que nos pongamos de acuerdo. No hay ningún problema, voy conversaré con el director general para ver cómo anda eso y cómo nosotros podemos solucionar. Pero eso va a ser entre nosotros. Le preguntaba ahorita, maestra, sobre la primera fase que se ha iniciado. ¿Quiénes se están involucrando, sobre todo realizando el servicio universitario en, los, en el área administrativa? ¿Y cuándo iniciará la segunda? ¿Y qué contempla la segunda fase? Sí, nosotros estamos trabajando con el personal mínimo. Porque la universidad tiene que operar, tiene que eh, tener estar ¿verdad? con su operatividad eh, permanente. Hay muy poco personal, hemos convocado el personal que dice... Eh, el, el protocolo un personal 50% pero 50% de ese personal que está en salud que no tiene ningún tipo de ah. problema de salud ni presión alta, no tiene más de 60 años, no está embarazada no tiene eh, problemas cardiovasculares, de nada hemos convocado de ese personal eh, un 50% dice, pero menos del 50% ha sido con las personas que nosotros requerimos para estar abiertos y dar los servicios al país en, a nivel general, en todas las provincias, que estamos en 21 de las 32 provincias del país. No hay problema con eso. Sí, eh, eh, vamos a, ya para finalizar a una pregunta que quiere hacer la, la profesora Filomena Bello. Me parece que es la presidenta de la asociación de colegios privados. Eh, buenos días, eh, Filomena. ¿Cuál es su pregunta para eh, la rectora, doña Esma? Muy bien. Doña Esma sabe que no estoy hablando como la presidenta de hace sino como la docente universitaria que soy, como oastiana que soy, y donde cada día que pasa le pido a Dios que a ella la ilumine. Ahora, la pregunta claro. que le tengo a doña Esma es la siguiente. Tenemos muchos profesores el que le tienen miedo a la tecnología, doña, y eso usted lo sabe, sabe todo lo que se mueve en la UAS. Entonces, yo misma tengo amigas que dicen que si es de seguir virtual, dejan la universidad y se van hasta con un 70%. Yo les digo que no, que la tecnología es la pandemia. Usted y nadie sabíamos que iba a suceder. De aquí tiene un celular, ¿Y si tiene un celular un ¿Y no es sería la cabeza, Sí, un día, sí. Más, sí eh, más, eh, eh, eh, Filomena, tenemos eso? tiempo. Ya la pregunta eh, creo que quedó clara eh, sobre esa, esos profesores y también estudiantes que son renuentes a la tecnología. Eh, ¿Qué va a pasar con ellos? Que mejor prefieren retirarse de, de, de la universidad. Eh, yo pienso que esa no es, no es la situación. Yo les digo que a partir, en este momento, más del 95% de los profesores han manejado la tecnología, y ahora mismo nosotros tenemos 13.260 aulas virtuales. Aulas virtuales. Usted dirá, bueno, pero son pocas. No, porque es que un profesor da cinco materias o seis y tiene una aula. Entonces, eh, se está capacitando pacientemente a todo el mundo, eh, solamente tienen que entrar a la página de la universidad, buscar los tutoriales que hay para Moodle, que es, mire, esa es la plataforma más amigable. Esa es una plataforma que la maneja cualquiera sin ni siquiera saber nada. Si se lleva del tutorial que se le ha puesto ahí en la, en la universidad. Vamos a dar cursos permanentes para que usted sepa cómo preparar su asignatura, cómo subirla, cómo tener la seguridad de que eh, el alumno, el trabajo que pasa, la nota que usted pone, o sea que eso es, <risa> eso va a ser maravilloso. ¿eh? Y ustedes son los que luego van a decirme: que no quieren clase presencial, que la quieren virtual. Yo entiendo que en esta época de, de, del siglo XX, ya eh, hace muchos años, otras universidades están dando clases virtuales, incluso uno puede hacer una maestría eh, eh, vía eh, internet. Eh, y eso es algo normal. Creo que lo que tienen que adecuarse ya a estos tiempos son esos estudiantes y los profesores y buscar la forma que si no tiene internet en, en, en su área, en, en donde vive, bueno, trasladarse a, a Ciber Café y a lugares que donde, públicos que tienen eh, facilidades para conexión. Do, doctora, no le quitamos más tiempo, sabemos que usted está...